Adivina el streamer por sus ojos. Tendrás 5 segundos para adivinar qué streamer es. Empecemos. ¿Quién podrá ser? Así es, es Blitz. ¿Ya lo tienes? Aldo Geo. ¿Esos ojos de quién serán? Así es, son de Carola. ¿Y estos otros? Muy bien, son de TheGrefg ¿Y estos otros? Muy bien, son de Alana Natalan ¿Qué streamer podrá ser? Muy bien, es Vicky Palami Todos conocemos estos ojos Es Prin. Es una mirada conocida, ¿no creen? Así es, es Barca Gamer. Algo difícil, ¿no? Y bye. Estos ojos tiernos son inconfundibles. Comanche. ¿Ya lo adivinaste? La Rivers. Esta es una mirada inconfundible. ¿Ya lo tienes? Ari Gameplays. Unos ojos muy graciosos, ¿no crees? Roger. Esta sí que no puedes fallarla. Axoser. Muy conocido por todos. ¿Quién podrá ser? Pipe Punk. ¿Y esos ojos? ¿Quién será? on Play, unos ojos muy lindos. ¿Quién será? Nubia. Este sí que todos lo sabemos. Tiene unos ojos inconfundibles. Es Cry. ¿Quién será el último? El Mariana. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte.